Bienvenidos a nuestra educharla de titulada Innovación, Retos y Futuro en la FP. Hoy contamos con la presencia de Elena Rodríguez, profesora de Formación y Orientación Laboral y Jefa de Estudios del Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes de Salamanca en el que se imparten los ciclos formativos de la familia de electricidad y electrónica, transporte, mantenimiento de vehículos, instalaciones frigoríficas y de climatización. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Estela. También contamos con Mercedes Rodríguez, directora del IES Clara del Rey, Centro Público que imparte formación profesional en las modalidades presencial, bilingüe, dual y a distancia, de las familias profesionales de Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones y Comercio y Marketing. Buenas tardes Mercedes. Buenas tardes Estela.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 Perfecto. Vamos a empezar analizando los retos a los que se enfrenta la formación profesional en el momento actual. Un desarrollo curricular que viene de la mano de la nueva ley que permita disminuir la brecha entre las enseñanzas que se imparten y la realidad profesional. La actualización metodológica para lograr mayor desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la realidad profesional. Eh, así como una necesidad de mejorar la difusión de estas enseñanzas haciéndola más atractiva y motivadora son los puntos sobre los que vamos a hablar con nuestras invitadas. Mercedes, me gustaría que comentaras como profesora de una especialidad tan técnica como informática ¿cómo ves eh, esta brecha entre el currículum y la realidad laboral a la que se enfrenta el alumnado al acabar el ciclo? Pues la, la brecha digital y la brecha formativa existe. Eh, sobre todo hablo desde la experiencia de nuestros ciclos en la familia de informática y comunicaciones porque estos ciclos datan de hace una década, por lo menos, de hace más de 10 años. En, esa en esta última década, las tecnologías de la información y de las comunicaciones han avanzado muchísimo. O sea, el crecimiento ha sido vertiginoso y hay tecnologías punteras que no están incluidas en, en el catálogo, en las cualificaciones de nuestros ciclos. Entonces es un reto para el profesorado que tiene que formarse, muchas veces autoformarse para poder llevar parte de estos contenidos al aula. Se lleva intentando incorporarlos, aunque no, no podemos de, de dejar de impartir el, los contenidos básicos de nuestros títulos, se intenta ir incorporando poco a poco estas tecnologías, estos desarrollos. Hablo, por ejemplo, de la pues, del Internet de las Cosas, del negocio distribuido en la nube, las redes programables, el 5G, la realidad virtual y aumentada. Todo esto, de momento, en, las, en el currículo de la familia de informática no tiene cabida. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que la, la cualificación, o sea, el profesorado debe eh, formarse... Y las administraciones, aunque forman, forman de cara al currículo actual. Entonces, la F.P. Es, una, es un conjunto de enseñanzas que requiere una flexibilización, una adaptación más rápida a estos cambios. En otras familias se ha producido ya, o se han habido cambios en, en los contenidos, pero todavía en informática estamos esperando que lleguen esos contenidos a, a las titulaciones. Eh, y quería con, mostraros una foto. ¿Podéis ponerla, por favor? ¿Qué ocurre? Una, un, un, una forma que ha tenido el Ministerio la Comunidad de Madrid de, de suplir entre los títulos de grado superior eh, actuales y la demanda de las empresas es crear cursos de especialización para dotar de esas cualificaciones ...que requieren las empresas actualmente. Hablo, por ejemplo, de, de Big Data. Es un conjunto de tecnologías orientadas al, a la gestión y a la explotación de grandes volúmenes de datos. Es, las empresas del sector tecnológico demandan profesionales cualificados, más profesionales de, de titulados intermedios, no, no universitarios, sino profesionales para el perfil de datos de gestor de datos, junior, y, y nosotros hemos implantado en nuestro centro por vez primera el curso de especialización en Big Data, que se desarrolló precisamente en nuestro centro. Un conjunto de profesores lo desarrollaron y la Comunidad de Madrid lo aprobó el verano pasado y lo estamos implantando. Todavía no ha acabado la primera promoción y ha tenido muy buena acogida. En esta foto que veis, pues está... Eh, es una charla que está dando una persona de, de Orange, del Data Lake de Orange, una ejecutiva que dirige al equipo de, de profesionales que trabaja en sector Bidata para Orange. Hemos tenido también eh, participación de, de técnicos de Google, de ING, de BBVA, que, han aportado su experiencia, han aportado consejos, también han recogido los datos, los currículums de nuestros alumnos para una vez que acaben el curso poder, poder ofrecerles la oportunidad de incorporarse a sus equipos de trabajo. Porque a día de hoy hay una gran demanda de estos profesionales y no hay suficiente eh, alumnado que salga preparado en estas nuevas tecnolog bueno, estas tecnologías punteras. Estela, creo que no tiene sonido. Hola. Sí, ahora sí. Hola, ¿ya tengo sonido? fenomenal. Ah, sí. eh, Elena, te iba a preguntar, porque vosotros eh, también habéis implantado un curso de estos de especialización, eh, en vuestro caso de ciberseguridad. ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta? Sí, nosotros este año también estamos dando un curso de especialización y la respuesta ha sido buena, aunque esperamos que el año que viene, cuando sean más conocidos los cursos de especialización, sea mejor. Bueno, lo que, lo que están consiguiendo estos cursos de especialización es responder a una demanda que hay en el mercado laboral. En La pandemia en lo que hizo incrementar el teletrabajo un 74% y entonces las empresas, cuanto más digitales, más expuestas. Entonces eso ha fomentado una demanda de expertos en ciberseguridad que ahora mismo no hay en el mercado. Entonces estos cursos de especialización son fantásticos para nuestros alumnos. Y creo que estamos en un gran momento para que ellos se formen en, una, en un futuro profesional. Y hablando de lo que estabais diciendo, de los retos que afronta la formación profesional, en este momento es idóneo para que la formación profesional ...responda a la creación de valor y el empleo de calidad... ...y el relanzamiento económico que necesita nuestro país. Mirad, los ciclos formativos que se imparten en nuestro centro... ...son muy tecnológicos todos... ...y ahora mismo se encuentran eh, todos estos sectores... ...en transformación. Eh, la automoción mm, se va a transformar... ...debido al coche eléctrico en unos años... ...las telecomunicaciones debido al 5G... Eh, ...se están transformando... ...la electrónica ya es otra por la impresión 3D, Big Data, lo que decía Mercedes, todas estas inteligencias eh, que llamamos industria 4.0. Por tanto, la formación profesional tiene ahora una gran oportunidad eh, de oro para dar respuesta a todo esto, porque según algunos estudios, por ejemplo, el CDFOP, el Centro Europeo de Formación Profesional, ha hecho una prospección eh, en la que se afirma que en 2025 la demanda de profesionales de formación profesional va a ser de un 49%, es decir, mayor que la demanda de eh, universitarios, que está en un 39%. Por tanto, ahora mismo hay un desequilibrio entre la cualificación de los profesionales que hay en el mercado y la demanda de las empresas que no encuentran el talento que necesitan. Y, por último, otro reto de la formación profesional es que puede ser el eh, gran empujón al desempleo juvenil que tenemos. Porque aunque la tasa de matriculación en España es un 12%, en nuestros estudios, muy inferior al 25% de la Unión Europea, es cierto que eh, la tasa de empleabilidad es muy alta. Se encuentra ahora mismo en un en 74%. He puesto ahí una imagen de, de la, la diferencia que hay en Europa y en España eh, en cuanto a demanda de tipos de profesionales. Necesitamos profesionales intermedios en las empresas, en las empresas que no hay y la formación profesional está, está ahí para cualificarlo. Mercedes, creo que nos ibas a hablar de del modelo productivo de Industria 4.0, ¿verdad? A ver, los, eh, en informática... Eh, como tal, el modelo 4.0 no, no es un sector, es un sector de servicio, desarrolla, pero desarrolla artefactos tecnológicos que, que nos, no, no incorporan, bueno, sí, sí incorpora, puede incorporar inteligencia artificial, robótica, puede incorporar realidad aumentada, eh, virtual, pero como tal, nuestros ciclos no lo tenemos. La experiencia que hemos tenido en, algún, en algunas ocasiones, es cuando nuestros alumnos realizan las prácticas en empresas tecnológicas que tienen eh, proyectos de innovación o tienen laboratorios de innovación en los que ofrecen eh, posibilidades a nuestros alumnos de desarrollar sus proyectos de final de ciclo en estas tecnologías. Pongo por caso a Centur con su eh, Liquid Studio de Madrid que ha incorporado varias veces en prácticas alumnos de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y web y estos chicos han sus proyectos han versado en aplicaciones que utilizan la realidad aumentada o la realidad virtual o incluso usan sistemas de aprendizaje automático para realizar sistemas de asesoría financiera. Entonces, es nuestra experiencia con el sector industrial 4.0 porque como tal no somos un sector industrial o sea nuestros ciclos no van enfocados a la industria eh, de, de producción sino a ofrecer un servicio eh, a través de las tecnologías de desarrollo de software o de la o lo de la administración de sistemas de informáticos en red eh, que y a sacar el tema de, de las modalidades de, de formación profesional. En eh, formación profesional actualmente se, se ofrecen modalidades presencial, semipresencial, online, en diferentes turnos, permitiendo al profesional optar por lo que más le convenga para conciliar vida laboral y, y familiar con su formación. En vuestros centros tenéis eh, las diferentes modalidades de formación. ¿Qué, qué ventajas e inconvenientes presentan? ¿Cómo es el seguimiento del alumnado? ¿Qué ¿Veis que, que es posible y viable una formación a distancia? Y también me gustaría comentar, a ver, el, si con la pandemia han, ha traído cambios o ha traído ese empuje a la formación a distancia. Elena, empezamos contigo, si te parece. Sí, en nuestro centro contamos con un ciclo a distancia y para algunas personas, esta es la única manera que tienen de formarse. Eh, para algunas personas, eh, en nuestro caso, suelen ser eh, personas que ya son profesionales, que tienen cargas familiares y profesionales, que les sería imposible acudir a un centro educativo a diario. Por tanto, eh, por esa parte está fenomenal. Tiene las ventajas de la flexibilidad, es el alumno el que marca su propio ritmo, y de la accesibilidad, en cualquier momento y en cualquier lugar, pueden acceder a la plataforma porque depende de la Consejería de Educación. Inconvenientes, pues que exige una alta automotivación del propio alumno porque esa interacción diaria del aula con profesores y con sus compañeros pues no la tiene. Pero eh, como decimos, para algunos y sobre todo nosotros son padres y madres de familia los que están matriculados es la manera que tienen ellos de, eh, de proseguir en su carrera de cualificación profesional. Y en lo que decías, si ¿sí ha aumentado la, la matrícula a distancia debido a la pandemia, yo creo que eso no. Pero sí te diría que la digitalización en los centros hemos evolucionado en unos meses lo que nos hubiera costado años. Ahora mismo eh, todo el profesorado trabaja en plataformas y tenemos una comunicación con el alumnado eh, totalmente digital. Y eso de verdad ha sido gracias a, a la pandemia y que este curso, como no sabíamos cómo iba a ser, hicimos todos los centros un esfuerzo en formación y en, en adaptación a las plataformas. ¿Cómo lo hacéis en vuestro centro? ¿Tenéis las diferentes también modalidades de formación? Sí, en nuestro centro, en el Clara del Rey, tenemos todas las modalidades en las tres familias. Tenemos dos ciclos a distancia en comercio y marketing y en administración y gestión. Y la verdad es que es como dice Elena, está enfocado a la gente trabajadora, a la que de otra manera no podría asistir a las clases. Pero no obstante, la pandemia ha beneficiado, ha favorecido a, los tres, a las tres modalidades, a la distancia, a la presencial, bueno, la dual es otro tipo de, de presencial, porque de la noche a la mañana, de no usar herramientas de digitales para la la realización de clases virtualmente a, a tener que usarlas a la fuerza y de tener basada la clase en la impartición de los contenidos proyectándolos en el aula la, o en la pizarra la clase magistral centrada en la pizarra a pasar a usar la videoconferencia la, las plataformas digitales que ofrece la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid eh, para poder eh, ...colgar contenidos, o sea, los profesores hemos pasado a ser generadores de contenidos digitales, los hemos compartido, los estamos usando. Los alumnos han pasado de clase en, eh, en el aula de forma bueno práctica, pero pasiva, a tener que trabajar desde casa y poder eh, generar también ellos sus contenidos, sus productos de... De, para las tareas de clase y bueno, y la comunicación telemática que ha favorecido muchas reuniones entre los docentes que de otra forma era, o sea, tenías que quedar citar a todo el mundo y era complicado a veces conseguir esas reuniones ahora con la videoconferencia las reuniones se montan en un momento desde casa desde el trabajo, da igual donde estemos o sea, eso va a favorecer la coordinación entre los equipos docentes en los equipos de trabajo ya está haciendo, de hecho, de hecho los, aquí estamos eh, con Elena, que está ahí en Salamanca, y tú desde el centro de trabajo, desde el instituto. O sea que, que la verdad es que hay cosas que la pandemia ha traído respecto al desarrollo de las tecnologías educativas que han venido para quedarse, está claro. No, tenemos un montón de preguntas eh, que nos están llegando a través del chat. Eh, Inma. Eh, creo que nos habían preguntado sobre estos ciclos de especialización, los cursos de especialización que, de los que hemos hablado hace un momento. Cuéntanos. Eh, sí, Estela, nos han preguntado por el tipo de alumnado de los cursos de especialización, si es sobre todo técnicos superiores o si también hay titulados universitarios y también por el tipo de demanda que hay en estos cursos, si son aulas que se, o cursos que se suelen eh, llenar o bueno, en relación a la, a la demanda. Muchas gracias. Respondemos Venga, ¿quién quiere, ¿quién quiere responder? Bueno, en nuestro caso eh, este año han sido aprobados cinco, cinco títulos de especialización o sea que solo había esa posibilidad en diferentes centros y eh, nosotros se lo ofertamos a antiguos alumnos porque son diríamos que los máster de la FP eh, entonces no, como no va orientado a, a universitarios es el posgrado de eh, los ciclos formativos. Entonces, en nuestro caso, hemos tenido antiguos alumnos. No sé si en el caso de Mercedes ha sido diferente. Está dirigido exclusivamente a titulados de grado superior, de, eh, estoy hablando del curso de especialización Big Data, eh, para alumnos de informática y de otras especialidades afines, que son más de ramas más industriales. Como, te, como telecomunicaciones, electricidad y electrónica. Tiene que, o sea, hay un proceso de admisión oficial que regula la Comunidad de Madrid y tiene que ser titulados superiores de, de FP. Eso no quita que si hay algún universitario que además esté titulado en FP pueda hacerlo. No es para gente que haya terminado un grado en la universidad. Para ello para esa gente existen los másteres universitarios. Eh, y bueno, la acogida ha sido muy buena. Como es una admisión general en toda la Comunidad de Madrid, tenemos alumnos de muchos centros. Antiguos alumnos nuestros, pues tendremos, no llegan a la mitad, alumnos que, que han querido seguir estudiando para especializarse. Eh, Inma, eh, nos comentan, eh, nos comentas que tienes otra pregunta sobre... ¿Cómo trabajar en la escuela un currículum relacionado con, con la industria 4.0? Eh, sí, nos han preguntado, la verdad es que vuestras intervenciones están generando muchísimas preguntas y es posible que a lo mejor no podamos dar paso a todas, pedimos disculpas ya desde aquí. Eh, traslado dos de ellas, nos están preguntando eh, por si, qué opinión nos merece la integración en el currículo de todo lo que tiene que ver eh, con la industria 4.0, eh, tanto en formación profesional como quizá en otros estudios. Y también nos han preguntado por eh, la inclusión, eh, en las medidas que se llevan para la inclusión de personas con diversidad eh, funcional. Son dos preguntas eh, que nos han hecho y bueno, está generando muchísimo interés vuestras intervenciones. Si te parece respecto a la industria 4.0 por la afinidad de las especialidades nuestras, es verdad lo que decía Mercedes, que los títulos... Eh, necesitamos que se actualicen más rápido. Me consta que el de mantenimiento electrónico, porque han participado compañeros nuestros, está en ese proceso. Eh, yo creo que nosotros hacemos eh, una lectura amplia del currículum, vamos a llamarlo así, y entonces estamos metiendo la industria 4.0 porque al final eh, pretendemos formar en competencias a los alumnos y lo que está demandando el mercado ahora es eso. Es decir, que quizá no hable de de inteligencia artificial el currículum, pero sí adquirió otra serie de competencias y los profesores de ese ciclo hacemos proyectos en ese sentido, eh, se hacen proyectos de impresión 3D, se hacen eh, proyectos de Internet de las Cosas. Eh, bueno, yo creo que, que al final nos interesa que, que los titulados estén capacitados a lo que está demandando nuestro sector, entonces sí, por eso os digo que se hace una lectura amplia del currículum, eh, me consta que he visto por ahí en el chat a, a mi director, que es profesor de este ciclo, y bueno, ellos, eh, los profesores son unos apasionados también de, de su profesión e intentar, eh, intentan que cualifiquemos lo mejor posible a, a nuestros estudiantes, entonces eh, a todos los proyectos de innovación, que es otra manera de participar en ello, intentamos sumarnos a todos los proyectos de innovación que salen en este sentido y van por ahí las cosas, eh, en nuestras especialidades. Eh, aprovecho ya lo de la diversidad funcional, y luego Mercedes tampoco tiene más experiencia, en nuestro caso, en diversidad funcional, la que hemos tenido últimamente varios alumnos, auditiva, ¿vale? es auditiva, es esa necesidad, y tenemos la grandísima suerte de tener intérpretes, entonces eh, no tenemos problema. A los alumnos se les nombra un compañero tutor, hay un, un alumno del centro o una alumna que hace de, de tutor suyo para que no tenga ningún problema de integración informal, diríamos, con los compañeros y en lo que son en las medidas docentes están los intérpretes con nosotros, así que todo es perfecto incluso en pandemia los compañeros eh, daban clases en directo por YouTube y los intérpretes traducían esos vídeos al lenguaje de signos para que no tuviera ningún problema. En más eh, tipos no, no tenemos. no sé si Mercedes puede aportar algo en este sentido. Oh, hemos tenido... Hemos tenido alumnos con dificultades, con... con... Eh, problemas de visión, también con problemas de auditivos. Y siempre contar, en ese caso, la Comunidad de Madrid eh, ofrece a los centros eh, los auxiliares que permiten eh, que acompañar a estos alumnos en el aula para hacerle, eh, pues intérpretes de lenguaje de signos O incluso da, eh, hemos tenido para una persona que era sor, eh, sordosiega también. Eh, al apoyo una, de un técnico dactilológico que le, con, tenía la, la luna tenía su. y entraba al aula con el perro guía, además entraba con esta persona y con un, su ordenador estaba adaptado, tenía una línea braille y con eso podía seguir las clases. Además, eh, estábamos en estrecho contacto con la ONCE, teníamos reuniones periódicas cada dos semanas con una técnica de la ONCE que eh, interactuaba con el equipo docente para eh, traducir a braille los libros que utilizaba esta los libros de texto. O sea, siempre buscamos el apoyo técnico, eh, pedimos a la, a, la, a la Consejería de Educación el personal necesario. Entonces, ellos tienen un equipo en la administración que hacen un acopio de las necesidades de los centros y a estos técnicos de la ONCE o de otros organismos que dan este apoyo los reparten en función de las necesidades de cada centro. Eso es, al principio del curso se nos hace la encuesta, eh, la consulta, damos las características del alumnado de este tipo que necesita apoyo y nos, eh, nos lo dan, se nos lo prestan. Y los alumnos pues en clase están con su, con su apoyo al lado, eh, para, la, para suplir esa, esa carencia que tienen. Y en cuanto a la otra pregunta, que era incluir los artefactos tecnológicos 4.0 en, en el currículum, el, el profesorado, como siempre, intenta hacer acopio de, de contenidos que no están en el currículum. Pero claro, siempre limitado por el tiempo, porque nuestros ciclos son tan extensos. Los contenidos básicos, las competencias que tienen que adquirir en el ciclo, son tan extensas que hay cabe, poco cabida para la innovación y para aportar más conocimiento. Lo que hacemos en el Clara el Rey, hacemos, llevamos unos años, es dar píldoras formativas, llamando, trayendo expertos de la empresa, de la industria, que, que dan, es, esas, dan charlas, hacen talleres para llevar estos conocimientos al, al aula. Para que los alumnos, eh, claro, en una charla, en un taller de cuatro horas, el alumno no adquiere pues, esa cualificación, pero sí por lo menos sabe que existe eh, y puede de ahí eh, investigar, interesarse. Bueno, eh, es muy interesante. Ese proyecto lo llamamos Clara Innova, creo que en. en en el río Tormes también tenéis algo muy parecido y la verdad es que funciona muy bien. Se ha parado un poco por la pandemia, porque no podemos traer a ponentes al centro y hacer un taller de Internet de las Cosas. Por ejemplo, en remoto es bastante más complicado que traer aquí al especialista y que esté toda una tarde con un grupo haciendo prácticas con, con un banco de pruebas. Sí. Um. Seguimos, si queréis, eh, quería comentar el, el tema de la formación profesional dual y creo que vosotras eh, nos podéis explicar muy bien en qué consiste y qué ventajas e inconvenientes le veis, así como, como propuestas de mejora en, en este sistema. Elena, ¿quieres empezar tú, por favor? Sí, yo os comento el, el modelo de dual que tenemos en Castilla y León. Eh, nosotros tenemos un modelo de dual en el que el primer curso y el primer trimestre del segundo curso se hacen íntegros en el centro y a partir de ahí hay dos posibilidades, eh, una dual de 660 horas, que sería segundo y tercer trimestre, y una dual que llamamos a tres años porque fe, que cogería un trimestre eh, de, de ese tercer año, hasta diciembre, que sería de 1.200 horas. Ventajas para el alumno? Pues que, que tiene una formación en un entorno real de trabajo y eso es así y además eh, es remunerada ventajas para la empresa que, que es una herramienta perfecta de selección de personal, la mayoría de los alumnos que cursan dual se quedan en esas empresas y además eh, con la cultura de empresa que, que quiere eh, es esa, esa empresa que lo ha acogido desventajas yo veo como, como profesora que doy en un, en un curso dual pues eh, los profesores que damos en los módulos de segundo que no son duales como por ejemplo empresa, iniciativa, emprendedora, el curso se te queda muy corto, solo los tenemos en el centro en un trimestre, es verdad que luego les hacemos un plan de trabajo, les hacemos un seguimiento, estamos en contacto con ellos continuo con la plataforma pero como comprenderéis ya les es muy costoso porque están trabajando y además no tienes esa conexión directa con los compañeros. Yo es la, la pega que le pondría, pero desde mi parte, de la docencia. Pero como experiencia de, de dual, estamos teniendo buenísimos resultados. Mercedes. La dual eh, se traduce en el formato en un año en el centro educativo, mil horas, y un año en la empresa, otras mil horas. Es un periodo muy corto, el primer año para todos los módulos, porque aquí se cursan, salvo, en la mayoría de los casos, salvo idiomas, inglés, el resto de los módulos se dualiza, incluyendo folia e iniciativa emprendedora. Entonces los alumnos tienen que cursar al menos los contenidos básicos de la titulación para garantizar que adquieren las competencias en el centro educativo. Entonces en un año tienen todos los módulos. Los repartimos en bloques, nos los distribuimos de forma heterogénea a lo largo del curso, pero aún así es mucha carga de trabajo. Entonces estos ciclos están pensados principalmente para alumnado responsable con el estudio, trabajador, autónomo, el que sea autónomo en en sus tareas, porque tienen mucha carga de trabajo luego en casa. El segundo año en la empresa, pues se forman, eh, la dual está muy solicitada, todos los alumnos quieren entrar en dual antes que un ciclo, la mayoría, claro, que un ciclo presencial, por esa oportunidad de estar formándose en la empresa, conociendo de primera mano el entorno laboral y con la gran, la, la, la gran oportunidad de, de terminar. Eh, en la empresa, siendo contratados por ella, es, para el, los procesos de elección, las empresas es una herramienta estupenda. De hecho, tenemos muchísima demanda por parte de las empresas de alumnado dual. Tenemos 189 empresas, eh, convenios con ellas, y constantemente se añaden nuevas empresas que quieren tener... Be becarios no, aprendices eh, en dual. Tenemos más empresas, que más oferta de vacantes para aprendices, que alumnos que podamos darles a estas empresas para cubrir esas vacantes. El, ya digo, la desventaja es eso. Tenemos una dual muy exitosa, que es un doble título, eh, de, de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y web, que eh, la formación en el centro de este título son dos cursos enteros en el instituto y un curso en la empresa. Es... Eh, con, después de dos años de formación en el centro educativo, estos alumnos eh, salen con una base y una, capa, ya una cualificación, prácticamente han adquirido todas las competencias. Entonces, en la empresa demuestran una adaptabilidad, un, una capacidad de aprendizaje y de innovar que no tiene un alumno cuando, que ha cursado solo un año en el instituto. Claro, le falta mucha más formación. Por eso yo creo que, que el futuro de la FP va por ampliar el periodo de formación en el centro educativo y mantener el año de formación en la empresa, muy parecido a lo que tenéis en, en, en, la, en Castilla y León, eh, he visto vuestro formato y, y yo creo que por ahí van los tiros, que ampliar el periodo de formación en, en el centro educativo, yo no sé qué es cuál es la, la, idea de reforma que tiene el ministerio de la FP para todo el territorio nacional. Pero, ah, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo ampliaría la formación en el centro educativo y mantendría el año de, de práctica en la empresa. Perfecto. Eh, otro de los retos a los que se enfrenta la formación profesional es eh, la formación y actualización constante del profesorado y de las enseñanzas que demandan los rápidos cambios en el mercado laboral. Eh, ¿Qué programas o u hojas de rutas se, se tienen en este tipo de enseñanzas eh, para la actualización del, del docente? Si queréis hablar yo primero, en la Comunidad de Madrid tenemos una red de centros de formación muy buena y amplia, tenemos el centro regional del que dependen los centros territoriales y la verdad es que ofrecen cursos todos los años y tratan de actualizar el profesorado. En los Cada centro educativo, cada instituto además cuenta con un asesor para el centro regional de formación y para trasladar la, la demanda formativa del claustro de profesores. Aún así, el número de plazas de formación en estos centros está limitado, no es para todo o sea... Normalmente hay más docentes que, re, que quieren a acceder a un curso de formación que plazas hay, entonces eso es una limitación y también que eh, no se pueden ofertar todos los cursos que se quieran. Muchas veces son se piden cursos de innovación que son tan tan específicos o son de un alcalado tan importante, que, o que cuestan, son carísimos. Entonces, esa formación no, no tenemos acceso a ella. No obstante, eh, existe una cosa muy buena que se ha parado por el COVID, que inició la Comunidad de Madrid hace dos o tres años, que es la estancia formativa en las empresas. Entonces, un profesor o un grupo de profesores eh, con una empresa colaboradora hacen una permanencia de uno o varios días y para observar, para aprender in situ los procedimientos y la forma de trabajo en la propia empresa. Esperemos que esto se continúe, que se vuelva a retomar. Y otra cosa que está muy bien para poder eh, formarse eh, en el claustro es lo que se conoce como pro, eh, proyectos de centro o seminarios donde un grupo de profesores eh, se unen, eh, montan un curso, pero donde se autoforman con debates, con investigación, se puede solicitar la el apoyo de docentes externos para dar horas de formación y mediante ese trabajo que se lleva durante un año, se realiza durante un año, con el objetivo de producir el, eh, elementos tangibles que requieren, la propia definición de los proyectos y del seminario eh, indica el requisito es que se puedan implantar directamente en el aula al curso siguiente. Bueno, pues con esta herramienta de proyectos de seminario los profesores pueden investigar, desarrollar y autoformarse es ah, con reconocimiento de, es, de esas horas de formación eso es lo bueno que nos reconocen esa formación. En nuestro caso también es muy parecido eh, tiene alguna pequeña variación tenemos tres niveles oficiales de formación aparte desde de la autodidacta que siempre el profesor de formación profesional. Tenemos en la oferta formativa que saca todos los años la Dirección General de Formación Profesional, que suele ser en julio o septiembre, dependiendo de, cuando, de si hay oposiciones o no. Este año nos corresponde en septiembre y eso es con, con empresas referentes de todos los sectores formativos y esas peticiones las hemos hecho antes los, los profesores de los diferentes centros. Tenemos un segundo nivel que son los centros de formación del profesorado que esa la tenemos a lo largo de todo el año, que es más para actualización metodológica, gestión de aula, eh, TIC... Y luego tenemos el tercer nivel, que es muy parecido al que ha dicho Mercedes, que son los planes de formación en centro. Nosotros tenemos eh, siempre planes de formación en centro que los diseñamos cada dos años. Hoy hemos eh, presentado el de los dos años que viene y en, este, eh, en estos planes nos autoformamos nosotros, formamos grupos de trabajo con expertos que nos dan algunas horas por ejemplo, en mi centro este año ha habido 1.862 horas de formación en nuestro grupo de trabajo que salimos a una media de 41 horas por, por profesor. Aparte, eh, los proveedores de equipo y de maquinaria del centro siempre eh, nos dan cursos. Y entonces vienen al centro y lo bueno es que algunas de esas plazas dejan que participen también alumnos que están formándose pues, en lo último que hay en el sector que sea. Eh, nos comentan que tenemos aquí una pregunta en el chat sobre la formación semipresencial. Inma, por favor, ¿nos trasladas la pregunta? Hola, eh, sí, nos han preguntado hace un rato eh, sobre qué tipo de formación consideráis que necesitan los docentes de formación profesional para la situación de semipresencialidad. En este caso, mejor que contesten Mercedes, porque en Castilla y León todo ha sido presencial que la Administración ha hecho un grandísimo esfuerzo de los grupos y hemos ido al centro todos los días y los grupos eran muy reducidos. Así que que conteste Mercedes ahí mejor. En la FP sí que se ha producido la semipresencialidad y en nuestro centro eh, prácticamente todos los grupos ha, ha, han tenido, está dividido la mitad de los alumnos. Eh, en un grupo o la otra y han, ha habido alternancia semanal. Pues, para la, la formación de los profesorados para, eh, para, para poder desarrollar este trabajo a distancia con los alumnos que están en casa, desde que se inició la pandemia, eh, la plataforma de Educa Madrid, el equipo de trabajo de técnicos y administradores de Educa Madrid, eh, ha puesto a disposición del profesorado cursos eh, on, online tipo webinar, tipo MOOC, para, en tiempo récord, aprender a usar las herramientas digitales de trabajo a distancia, sean las aulas virtuales, sean las videoconferencias. Incorporaron enseguida a las aulas virtuales las plataformas de videoconferencia Jitsi y Webex, con las que estamos funcionando a día de hoy, eh, con esta, estas clases híbridas entre alumnos en casa alumnos en clase, y la verdad es que o se ofrecen un montón de cursos, una gran variedad de cursos eh, y aparte de todos los tutoriales, de todos los materiales compartidos en la plataforma de EDUCA Madrid. O sea, que el profesor que necesita aprender cómo usar un aula virtual, cómo usar una videoconferencia, cómo usar una herramienta de grabación de vídeos para grabar una clase, eh, lo tiene muy fácil. No tiene que ir más, más que a la hemeroteca o al catálogo de cursos de EDUCA Madrid y descargarse de que necesite o seguir alguno de los que estén abiertos en ese momento. Otro de los retos de los que queríamos hablar era el, el de la actualización metodológica que se está llevando a cabo en las aulas de formación profesional. Eh, ¿Qué tipos de proyectos, prácticas o metodologías se están implantando con éxito eh, en la actualidad o se vienen aplicando desde los últimos años? ¿Qué nos podéis comentar sobre esta actualización metodológica en la aula de formación profesional? Mercedes, empezamos contigo. Todo mi experiencia. Eh, a día de hoy no tenemos instaurado de forma generalizada el trabajo por proyectos en el aula, yo creo que es una metodología que traslada el foco de la formación del profesor al alumno, se centra en el alumno y eso es buenísimo porque estos alumnos además de aprender y adquirir las competencias del ciclo también adquieren competencias blandas, adquieren la capacidad de aprender, aprender que es fundamental para el mundo de hoy con cambios tan rápidos. Entonces, eh, en, en mi centro, concretamente, sí que ha habido experiencias pilotos que han llevado a cabo grupos de profesores, pero de manera, digamos, espontánea casi, porque se han unido, han compartido las actividades, diferentes módulos, y ha resultado satisfactorio, tanto para los profesores como para los alumnos, que, que creemos que la línea va por ahí. De hecho, vamos a proponer un proyecto de centro para el curso próximo, en la que se van a unir, todos los departamentos de nuestro instituto, todos, incluso FOL e eh, idiomas, para generar eh, esa, esa metodología. O sea, para ya, aparte de crear unos, unos productos tangibles, que pueden ser las aulas virtuales de los ciclos, eh, una aula virtual de proyecto de ciclo común con que, cuyas actividades estén relacionadas con los módulos que comparten competencias y que evaluada por competencia, eso es importante, evalu evaluar por competencia es otro cambio metodológico importante. Bueno, pues queremos aprender, entonces todos los departamentos quieren aprender y se embarcan en este proyecto de centro, que esperemos que nos lo aprueben, y, y el objetivo es, es generar lo que... denomino a día de hoy, no tengo otra, otro nombre mejor, proyecto de ciclo, que es un proyecto vertebrador de todas las fases de lo que sería un, el trabajo real en la empresa de, del perfil profesional de ese ciclo, eh, siguiendo que puede iniciarse en primero y terminar en segundo. Incluso sería muy interesante, igual de primera mano no lo hacemos, pero a continuación que ese proyecto fuera o bien un, acabara en un proyecto de final de ciclo, que es un módulo más de que tienen los alumnos que presentar un proyecto pero que sea dirigido a un proyecto real a, un, a ver, un producto que sea para un servicio a la comunidad para una ong o por ejemplo en el caso de desarrollo web pues que sea una aplicación web desarrollada de principio a final con toda la fase del desarrollo de software y que el producto final sea pues la el, la aplicación web de una institución sin ánimo de lucro, pongo por ejemplo. En esa línea estamos, ya es lo que queremos de trabajar el próximo curso y a lo que queremos ir. Este tipo de trabajo yo creo que lleva satisfacción a los alumnos porque ven que resultan ven cada módulo, no estudian cada módulo como algo independiente, deslavazado de, del resto de módulos, sino que comprenden. ¿Cómo es el trabajo luego real en la empresa? ¿Cómo sus módulos participan cada uno desde sus competencias en las fases de ese proyecto? Eh, o sea, final. Al final es un producto tangible. Sí, Estela, ¿te, ¿te comento nuestro caso? Sí, sí, sí. Bueno, eh, nosotros nos dimos cuenta que por mucho que hablemos de, de tecnología, ahí no es donde va a estar la transformación. Esto no va de meter dispositivos en el aula. Los dispositivos son un medio, simplemente. La cosa es que nosotros nos preguntamos para qué. Queríamos eh, que los alumnos aprendieran más y aprendieran mejor. Entonces, desde hace unos años, eh, algunos profesores como en todos los centros ya está sucediendo, cambiamos nuestras metodologías y utilizamos de manera habitual metodologías activas en el aula. El trabajo por proyectos, el trabajo por retos y siempre intentamos con ese con ese trabajo eh, prototipar eh, soluciones para problemas reales de nuestro entorno. Entonces para ellos eso es un gran aliciente porque porque ven rápida la respuesta. Estamos siempre haciendo algo real. Lo que hemos hecho este año es que hemos intentado un salto cualitativo. Eso lo hacíamos algunos. y lo que hemos hecho este año es que estamos en un proyecto de innovación educativa en la Dirección General de Formación Profesional. Se llama del problema al reto, un equipo para cada situación. Somos cuatro centros de Castilla y León, en los que, tutorizados por Técnica, el centro de innovación aplicada de FPU bueno, pues estamos intentando implantar ya de manera más oficial lo que sería el aprendizaje colaborativo basado en retos. Es también ese proyecto piloto y ha sido una maravilla. Hemos trabajado todos los profesores en equipo. Eh, hemos hecho lo que les pedimos a ellos. Hemos formado equipo. Eh, ahí os, eh, os enseñamos una foto en la que en el aula ellos estaban eh, trabajando en el reto y los profes estábamos en otra mesa trabajando también para que nos vean que nosotros éramos otro equipo. También nos hemos dado cuenta con estas metodologías que, eh, que son muy importantes las competencias transversales y que gracias a trabajar de esta manera es posible también trabajar lo que se llama las soft skills el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación, la capacidad de resolver situaciones, de tomar decisiones, todo eso, estas metodologías te lo permiten, trabajar esta serie de competencias. Entonces, ahí también es un acierto poder, poder dar este salto metodológico. Y lo último es que queremos formar profesionales con valores. Pues también hemos participado este, este año en un programa que se llama Valores 3D, en el que Queremos profesionales, pero profesionales con un valor en sostenibilidad, en solidaridad, en objetivos de desarrollo sostenible, porque estamos convencidos de que el valor de una sociedad es el valor de sus personas, y el valor de una empresa es el valor de sus profesionales. Entonces, hemos querido que aprender cómo trasladar todo esto al ámbito de nuestras clases. Y bueno, esperamos que al año que viene se vayan viendo los resultados. Muy bien. Eh... Quería comentar el tema de, de la difusión que tienen las enseñanzas de formación profesional. Eh, ¿Qué ocurre con la formación profesional? Que seguimos siendo un país deficitario en profesionales técnicos. Dicen las cifras europeas que somos un país con personal sobrecualificado, con exceso de universitarios, pero faltos de técnicos. No estamos haciendo la adecuada difusión de los ciclos formativos, o qué es lo que está pasando, cómo podemos mejorar estos datos, cómo podemos dar ese impulso a la formación profesional para que sea una opción más motivadora de cara a, a la matriculación del alumnado y a, y a la salida al mercado laboral de estos, de estos profesionales. Es cierto, la AFP sigue siendo una segunda opción. El alumnado de bachillerato Incluso el alumnado de la ESO, eh, que piensa continuar estudios, piensa en el bachillerato, pues no ve a la FP como una primera opción. Yo no sé en otras comunidades, pero en Madrid sobre todo, que predomina el sector servicios frente al sector productivo, es un hecho. Eh, pocos padres ven como salida a sus hijos de, de los estudios de, de medios de, la, de bachillerato eh, la AFP. Sin embargo, la FP, el catálogo nacional, está en 175, 176 títulos. Además, repartido en 26 familias profesionales. Hay oferta eh, muy variada y para todos los gustos. Es, es eminentemente vocacional y seguro que cualquier alumno que acabe el bachillerato se pone a mirar a revisar ese catálogo y encuentra algo que le guste o le entusiasme. Entonces... ¿Qué hay que hacer? Pues explicarlo, ir a los centros de educativos de que tengan bachillerato o secundaria y explicarles que existe la FP, enseñarles los títulos, explicarles la salida y la, y la alta inserción laboral que supera en muchos casos a la, a la de los grados universitarios relacionados. Entonces es eso. Y, y escribir a esos centros... Eh, hablar con los equipos de orientación y, y tras, trasladarles la información. Y en algunos casos la prensa ayuda a difundir la AFP, como por ejemplo, la Vanguardia Junior Report, eh, tiene para difundir y, y explicar y hacer llegar a, a esos centros de, de secundaria, que es la FP y las distintas salidas y los distintos proyectos que se pueden llevar a cabo en la AFP. Y nosotros tenemos ahora mismo una colaboración con, con ellos y un, tenemos unos cuantos artículos ya publicados que cada uno se enfoca en un tema concreto. Si queréis, podéis, tenéis ahí el enlace de la Vanguardia Junior Report, donde habla... Bueno, he puesto concre concretamente el enlace a, al artículo sobre Big Data, el, el nuevo curso de especialización. Y bueno, este es de difusión nacional y esperemos que con esto eh, se apunten más alumnos. Yo, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo de tres hijos, dos están estudiando o han estudiado FP. Solo una ha ido a la universidad. Digo que hay que promocionar la FP. La... Estoy de acuerdo contigo, Mercedes. Eh, yo creo que la orientación es nuestra gran aliada. También pienso que hay que hacer un poco de pedagogía porque algunos títulos, por ejemplo, nosotros tenemos el título de sistemas electrotécnicos y automatizados. Pues tú lo lees y la verdad que lo lee un chico y, y no, no entiende muy bien de qué va a trabajar si estudia eso porque algunos títulos tienen, tienen unos nombres que se las traen. Entonces, la orientación tiene que ser nuestra gran aliada. Y luego, quitarles el miedo a las familias de que sus hijos no van a seguir estudiando. La formación profesional, no sé si podéis compartir una foto que he puesto de, de un alumno nuestro que es Felipe Martín, que empezó en FP básica, pasó a grado medio, ganó las skills nacionales, pasó a grado superior, ganó el nacional, fue al World Skill y este año ha estado haciendo las prácticas con nosotros del máster, porque va a ser un futuro profesor de formación profesional. Es decir, que la FP no te cierra puertas. Eh, quizá el, nuestros alumnos están muy encaminados hasta las ingenierías, y lo que nos suelen decir cuando vienen en las charlas de orientación es que se les nota. Se les nota porque en la formación que lleva en práctica un, un alumno que viene de formación profesional básica, de formación profesional, es, es una gozada luego cuando, cuando hacen una titulación. Y luego, eh, como hay cosas en las que no podemos incluir, pues vamos a ver en qué podemos incluir. Pues yo creo que los centros podemos seguir haciendo las cosas bien, apostar por la innovación, y yo creo que un, un alumno titulado NFP. Eh, satisfecho, es nuestro mejor embajador. Nosotros hacemos una encuesta a los alumnos y les preguntamos cómo nos han conocido, y la mayoría, la gran mayoría, nos dicen: por pues, un alumno que era hermano o amigo de, de que estudió con nosotros. ¿eh? Entonces, bueno, pues a seguir trabajando. Eh, uy, veo que nos queda poco tiempo. Vamos a, a ir rápido con, con el tema del papel de los Centros Integrados de Formación Profesional. Los Centros Integrados de Formación Profesional son centros en los que se imparten todas las ofertas formativas que conducen a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. Son centros abiertos, eh, a su entorno que favorecen la participación de todos los actores implicados en el proceso educativo así como representantes del ámbito productivo. Eh, vuestros centros son centros integrados. ¿Qué ventajas aporta esto a los ciclos formativos ahí impartidos? Es decir, Si sí, nuestro centro es un centro integrado, yo creo que trabajar en un centro integrado es un privilegio. ¿Por qué? Porque son centros especializados y todos nuestros esfuerzos y todo nuestro foco está puesto en la formación profesional. Aparte, la madurez de los alumnos. La gran mayoría tienen más de 18 años y si encima están estudiando algo que les gusta, pues os podéis imaginar que las clases y el ambiente del centro es una maravilla. En Castilla y León somos una red de 19 centros integrados públicos y estamos muy interconectados entre nosotros y lo que pretendemos siempre es un poco ser la punta de lanza. Siempre que la Dirección General propone algún proyecto, pues intentamos ser los pioneros en ponerlo en marcha, eh, pues los sistemas de gestión de calidad, eh, la dual, los proyectos de innovación. Bueno, pues, pues ¿quién mejor que un centro integrado para, para probarlo? Y gracias a eso este año nos han dado el reconocimiento de, de Centro de Excelencia Profesional de Alto Nivel que nos ha permitido pasar a formar parte de la red europea de, de centros de excelencia profesional donde tenemos muchísimo que aprender. Yo creo que es una maravilla poder trabajar en un centro integrado. Eh, antes nosotros hemos... no lo somos. Sí, sí, sí. sí. Eh, disculpa, que te, te he pisado. Eh... No digo que nosotros no lo somos, no somos centro integrado, no tenemos formación para el empleo. En algunos de, de estos centros, eh, de vuestros centros, eh, contáis con, con departamento de orientación. Hemos hablado antes de lo importante que era el centro de, del departamento de orientación en los centros escolares de cara a promocionar la formación profesional. ¿Qué, qué labor hace el departamento de orientación en un centro de formación profesional? Bueno, eh, nosotros somos centro integrado eh, y me consta que, que en otras comunidades no hay departamento de orientación. Nosotros sí tenemos en los centros integrados. Eh, yo creo que es un acierto suponer que porque un alumno está cursando una enseñanza posobligatoria no tiene problemas de aprendizaje no es cierto tienen problemas de aprendizaje además como muchos alumnos sabemos cómo llegan a la formación profesional están muy desmotivados eh, y entonces eh, necesitamos de profesionales de la orientación que les ayuden a remontar todo eso como tampoco son tantos eh, podemos hacer casi planes personalizados para mí es una maravilla trabajar soy la jefa de estudios y yo voy siempre de la mano de, de la orientadora en este caso me da muchísima seguridad porque siempre que hay un problema eh, yo la miro y, y sé que ya ha hecho un diagnóstico profesional y tiene una solución profesional que a mí se me escapa entonces nos dan mucha seguridad en los centros eso respecto a la orientación académica que creo que es importante porque eh, porque se necesita hay problemas de aprendizaje y están ahí para eso en cuanto a la orientación profesional pues hacen orientación profesional de despacho eh, que es sobre todo vocacional eh, que seguir estudiando que estudiar si esto no era lo que yo creía y luego a nivel de centro bueno pues organizan charlas organizan talleres organizan jornadas eh, de orientación profesional y son nuestro enlace con las instituciones externas que tienen que ver con todo el ámbito de la formación eh, otras instancias. La verdad que contar con un departamento de orientación pienso que es fundamental en la formación profesional. Hola, eh, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Nos, queda, nos quedan un par de minutos y se nos han quedado muchos temas en, en, el, en el tintero. Eh, no quería dejar, despedir esta charla sin, sin hablar del tema de innovación y buenas prácticas que se están llevando a cabo en los ciclos formativos. Eh, hemos hablado antes de, de los avances metodológicos, los cambios que se están llevando a cabo, eh, ¿qué podemos aportar eh, sobre la parte práctica eh, que se está llevando a cabo en, en, en los ciclos formativos? Si queréis intervengo yo en sí. nuestro centro de es una de las directivas europeas el mejorar la capacitación en de emprendimiento de, de la ciudadanía en general y del alumnado en particular, y más en el alumnado de FP. Y nosotros tenemos un proyecto de aula de emprendimiento... Eh, que se inició ya en el año 2017 cuando se concibió y se presentó a la Consejería de Educación y, dio, y ten, tuvo tanto calado que recientemente se ha aprobado la orden que regula las aulas pro, profesionales de emprendimiento de la Comunidad de Madrid. Es una oportunidad única para que todos los centros de formación FP específicos y también los que tienen eh, bachillerato secundaria, y secundaria creen estas aulas y permitan a los alumnos desarrollar proyectos propios, de, aunque no llegue a consolidar como una microempresa, pero sí a través de ese proyecto eh, adquieren la capacidad de innovar y de emprender. Es muy interesante si además se une con una asociación estudiantil en el propio centro que permita a esos alumnos que tienen ya una idea de negocio y la llevan a la práctica, poder facturar, poder cumplir la legislación fiscal vigente y generar facturas y poder vender sus productos de forma correcta. Entonces, es una oportunidad única eh, para aquellas comunidades que aún no lo tienen implantado pueden copiar el modelo de la Comunidad de Madrid, que está aprobado en una orden del 19 de mayo. Y, bueno, yo sé que otras comunidades también tienen eh, ideas similares y que las están llevando a cabo. Y otra cosa que se nos ocurre con esto, que también la hemos lle llevado a cabo, es eh, dentro de esa aula de emprendimiento, hacer también emprendimiento solidario. En vez de producir tu, un producto o realizar tu propio negocio con idea de obtener beneficios, maximizar en eh, tiempo medio corto, un, pues generar un, un dinero, ¿no? Estos alumnos lo que quiere es empezar a ganar su dinero. Pues eh, generar un producto sin, sin recibir a cambio esa prestación económica. Pero para un una ONG, hacer un un proyecto solidario, lo llamamos emprendimiento solidario. Qué interesante el emprendimiento solidario. Nosotros también queremos ir en esa línea y lo dice que Clara Emprende es un, es un referente. Eh, para los profesores de, de folio emprendimiento. Nosotros también eh, intentamos fomentar el emprendimiento y la innovación, tenemos dos líneas que creo que hasta los nombres coinciden, una es Tormes Emprende y otra es Tormes Innova. En Stormes Innova desarrollamos proyectos de innovación aplicada con, con pymes y micropymes, además intentamos eh, inscribirnos en todas las convocatorias posibles de, de innovación, porque gracias a estas convocatorias los alumnos participan con otros centros en los que eh, tienen que presentar un proyecto, tienen que prototipar una idea, tienen que presentar la idea delante de un auditorio o de un jurado. Para ellos eso es una experiencia memorable. Y por la parte del emprendimiento, aunque no tenemos un aula de emprendimiento oficial, diríamos, nosotros desde hace tiempo tenemos el aula adaptada porque entendemos también que, que el espacio es inspirador y para trabajar en equipo necesitas espacios versátiles y zonas para crear y zonas para comunicar trabajamos con las metodologías ágiles de emprendimiento y, y ahí intentamos siempre buscar un destinatario real y si es social, mucho mejor, con el que dan una solución real a, a su necesidad a través de una idea que ponen en práctica. Y gracias a, a eso, bueno, pues pues hemos diseñado eh, extintores virtuales, hemos diseñado brazos robóticos para recoger residuos en el campo, hemos hecho un dispositivo de reconocimiento por voz para invidentes, eh, y bueno, muchos de estos proyectos, jacatones, eh, que, que también tenemos por ahí alguna imagen de jacatones en los que participan los alumnos, los alumnos reciben un reconocimiento y bueno, también es una gran motivación para ellos eh, cuando, cuando presentan delante de, de un auditorio y las cosas les salen bien. Quería también eh, plantar en la charla el tema de proyectos y programas internacionales que se llevan a cabo en la formación profesional. Eh, además, eh, también eh, la novedad de la formación profesional bilingüe, eh, la internacionalización de nuestro alumnado. Eh, Elena, eh, vuestro centro no tiene muchos programas de estos, pero Mercedes... Eh, en el Clara del Rey sí que, sí que tenéis un apartado dedicado a Erasmus Plus y proyectos internacionales. ¿Qué nos podéis contar de ellos? Sí, ese apartado nuestro de internacionalización y movilidades del alumnado ha tenido un crecimiento desorbitado. Desde hace cinco años contábamos con seis alumnos que iban a Erasmus y ahora van casi 30 alumnos de grado superior, de alumnos de grado medio también van, pero menos, van, no llegan a 10, pero bueno, ese impulso que tiene, esas ganas que tienen los, los, los chicos por salir, es, es un momento para ellos estupendo, además de que adquieren las competencias que hacen, eh, porque lo que van a hacer son las prácticas de una empresa extranjera en Europa, eh, pues además de adquirir esas competencias del módulo de FST, las adquieren en una lengua extranjera y, claro, eso favorece su, su, el crecimiento de su nivel lingüístico en un idioma que ya no, se, no, no es un requisito, es que se supone que se tiene ya para, en el mundo laboral. Además, también participamos en proyectos europeos con, con, con organismos, instituciones, empresas colaboradoras tipo K2. Eh, hemos presentado dos con dos diferentes, uno enfocado al comercio internacional y otro enfocado a la digitalización del comercio y el marketing. Y nuestros partners son, pues, Portugal, Francia, Alemania, la Cámara de Comercio Italiana. Eh, bueno, aparte de eso, llevamos colaborando con un montón de centros educativos en Europa. Nuestros profesores también hacen movilidades, eh, pues suelen ir una decena de profesores cada año, incluso durante la pandemia, ah, o sea, no con el confinamiento, pero este curso, ah, ah, tenemos alumnos en empresas haciendo la FCT. O sea, de, creo que de Madrid somos el único centro que hemos mandado a alumnos de Erasmus este año y están ahora mismo terminando sus prácticas. Bueno, para nosotros es un proyecto estrella. Además, estamos encantados. Eh, la, las dos personas que lo llevan en el centro son entusiastas. Y tiran con ellos hacia adelante y nos embarcan a todos, porque a todos nos apetece salir, salir y aprovechar una de estas movilidades de profesores, claro. Eh, en cuanto a los ciclos bilingües, tenemos en cada familia tenemos uno, tenemos tres ciclos, comercio internacional, asistencia a la dirección y desarrollo de aplicaciones web. Bueno, son ciclos estrella que tenemos que mimar y cuidar y, bueno, eh, y el alumnado ya sale por las competencias nivel de inglés, espectacular. ¿Qué voy a decir? ¿Qué, qué vas a decir? Pues vas a decir eh, el mensaje que, que, que enviarías al alumnado, que en este momento del curso no tiene decidido su itinerario educativo. Eso, eso es lo que, lo que quiero que me contéis ahora ya para despedir... La Educharla, ese mensaje de, de futuro hacia la formación profesional y, y evidentemente ese mensaje al alumnado que todavía tiene sus dudas de ¿por qué no un ciclo formativo como, como opción? Pues mira, yo les diría, cógete el catálogo con los 176 títulos y ponte a mirarlos uno por uno y aquel que te guste que te llame, planteatelo, luego mírate el catálogo de la universidad también si tú estás dudando entre los dos, pero... Antes de irte a la universidad, cógete los datos de inserción laboral de ese ciclo que tanto te gusta y compara. <ríe> Vamos, yo lo tengo clarísimo. La FP es una salida estupenda. En dos años el alumno puede estar trabajando, pero es que además no le cierra el camino a la universidad. De ahí puede continuar una carrera académica en, en la universidad, incluso compaginándolas con los estudios. A ver, yo lo tengo muy claro. Y además hace falta que... Eh, esa, ese 50% de estudiantes en FP frente al 35% de la universidad, yo les animaría a estudiar la FP sin perder de vista que pueden terminar haciendo un grado en la universidad. Bueno, pues yo les diría que, que en formación profesional es muy raro que un alumno pregunte ¿y esto para qué me sirve? ¿Por qué? Porque ven rápido la aplicación práctica. Entonces, eh, cógete ese catálogo, como dice Mercedes, y si encuentras eh, uno que, que va a ser fácil entre 176 que se ajuste a tu vocación, has encontrado la horma de tu, de tu zapato. Son, eh, son estudios muy especializados, son estudios muy motivadores en los que se habla de talleres, laboratorios, prácticas en empresa, prácticas en Europa, la tecnología está generalizada. Entonces. Si, si lo que quieres es trabajar, has llegado al sitio perfecto. Este, este es tu itinerario porque tienen una alta inserción. Y si quieres continuar estudiando, también estupendo porque esta formación práctica te va a ser muy útil en, en tus estudios. Abre la página de todo FP del Ministerio o si no, visita alguno de los centros de formación profesional que estaremos encantados de asesorarte. Fenomenal. Eh, Tenemos un vídeo para despedir la, la edu -charla, eh, que han elaborado los alumnos y alumnas del de, de Instituto Clara del Rey para animando a matricularse en los ciclos formativos y que, no, y que nos ha encantado. A ver si podéis ponerlo para despedirnos. Y... Y daros las gracias, aprovechar para daros las gracias por vuestro tiempo y disponibilidad, por la gran difusión que hacéis, por, por esa emoción que transmitís de sobre cuando habléis de vuestro trabajo, de vuestros alumnos y alumnas, de ahí esa motivación y, y bueno, y ese impulso que, que estáis dando día a día con vuestro trabajo en el aula y fuera de, y fuera de ella muchísimas gracias por compartirlo con, con nosotros con las personas que han estado también viéndolo a través del canal de YouTube y bueno, los que no lo hayan podido ver en directo aquí queda, queda recogido lo podéis ver en, en cualquier momento, venga y nos despedimos ya con, con este vídeo precioso que han hecho vuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias. Gracias.